Yo llevo mi cabello así porque me representa la libertad de poder existir en este mundo, de representarme. Cada vez que yo veo los churcos en mi cabello, que lo veo así esponjado, me recuerda también una rebeldía. Una rebeldía a ser como soy, a ser una mujer diferente y cimentarme mucho en mis raíces, en mis raíces negras. Y también porque ahora lo puedo llevar así, pero fue una lucha importante poderlo llevar así, después de mucha pena, mucho dolor, mucha vergüenza de por todo lo que me dijeron.